Sean ustedes bienvenidos a la Universidad Anahuac, México al curso de Cuidados Paliativos. Este curso pretende contribuir a la formación de todas las personas involucradas en el cuidado de un paciente que, por el motivo que fuese, no tiene posibilidad de tratamiento, esté en un proceso crónico de enfermedad o incluso si se encuentra al final de la vida. Los cuidados paliativos van más allá de solo aliviar el dolor, Involucran ayuda psicológica, espiritual, acompañamiento para evitar la soledad. Y han demostrado mejorar no solo la calidad de vida de los pacientes, sino también de los familiares que viven de manera indirecta las enfermedades. De hecho, es muy importante asegurar la disponibilidad de tener cuidados paliativos en todo el mundo, Inclusive cuando los recursos sean limitados. Algunos de los objetivos de este curso son comprender cómo debe de ser el cuidado integral de una persona enferma, entender básicamente sobre el campo jurídico del enfermo terminal, analizar los problemas del paciente al final de la vida como el sufrimiento, evaluar los principios de comunicación con el paciente y su familia como un trabajo en equipo, Analizar y evaluar el proceso de duelo del paciente y su familia. Distinguir entre voluntad anticipada, eutanasia, ortotanasia y ensañamiento terapéutico. Lo más importante es que se estudiará el por qué los cuidados paliativos deben de tener un enfoque integral. Este curso va dirigido a toda persona interesada en el tema pero sobre todo al personal de la salud como médicos y enfermeras, también a psicólogos, tanatólogos, cuidadores, sin olvidar abogados, filósofos y bioeticistas. Te invitamos a formar parte de la comunidad de Anahuac como agente de ayuda y atención integral. ¡Te esperamos!